Me, me congratula ver el interés que ha, que ha despertado este, esta, esta actividad y, y el tema, el futuro de la historia. Eso en fin hace que uno sea optimista. ¿no? Eh, por lo tanto, os, os deseo mucho éxito en el, en el congreso de, de diciembre y y quiero terminar como empecé o sea agradeciendo a, a, a la asociación de, de estudiantes pero ahora ya personalmente aquí a Matthew y a Maite la, la invitación y muy particularmente de nuevo a Cesario Benavente que, que, que, que tengo eh, la satisfacción de haber comprobado que, hasta qué punto coincidimos ¿no? en en el tipo de historia que hacemos y que, que queremos hacer. Yo pf, empecé con la historia de las mentalidades de Aranes, eh, sobre eh, con ese enfoque fue mi tesis eh, doctoral hace, hace ya eh, más de 30 años, ¿no? y, y sé muy bien que, que esos avances de, de, de mis amigos, de, de, de los Terceros anales es, son fundamentales para el siglo XXI, porque todas las corrientes historiográficas dejan algo, incluso el positivismo que criticamos por sus aspectos negativos, pues fue la primera el eh, primer concepto de la historia como ciencia enfrente de la literatura, etcétera ¿no? entonces eh, pero para el caso de Anales, a mí me parece mucho más importante sobre todo la parte eh, la fase de la historia de las mentalidades que que nadie había dado en la historiografía y que ahora sigue siendo fundamental para poder hacer una historia eh, global eh, lo único que añadiría es que como como un factor distintivo de la historiografía del siglo XXI respecto al siglo XX es que todos esos avances del siglo XX hay que aplicarlos de una manera superpuesta, es decir, mezclando los enfoques, lo que llamamos historia mixta como historia global porque hay que usar diversas fuentes diversos enfoques trabajar con diferentes especialidades superpuestas para conseguir ese objetivo final en el cual ha fracasado la historiografía del siglo XX, pero que para nosotros sigue siendo un objetivo principal, es hacer una historia global, donde donde lo económico y lo político, lo, lo social y lo y lo mental estén entrelazados según el tema que se esté investigando. Y eso es la gran novedad en la investigación para el siglo para el siglo XXI, que yo no insistí mucho en esta conferencia porque dije desde el principio que iba a hablar de la historia que se vive y su relación con la historia que se escribe, pero si solo tengo que hablar de la historia que se escribe diría que, hay, que esa necesidad de hacer una historia global nos lleva a que hay que trabajar con fuentes orales, escritas, iconográficas a la vez, si queremos tener una dimensión global de ese hecho que estamos investigando. Y, y no puede decir uno, no, yo hago solo historia económica o historia social, o historia de las mentalidades, o historia del derecho, o historia intelectual, cuando, cuando la novedad, el nuevo paradigma en la historiografía, a la hora de hablar de la investigación con fuentes etcétera y eso, y no tanto de nuestra relación con con la historia que se vive la gran novedad es hacer una historia global eh, haciendo converger diferentes enfoques, diferentes fuentes etcétera, eso es el gran reto y, y, y es un camino que está en gran medida inédito y es una oportunidad para las nuevas generaciones de historiadores cuando lleguemos todos a la conclusión que tenemos que estar con un pie en la academia, investigando en bibliotecas, en archivos, estudiando, etcétera, y otro pie en el mundo que vivimos, ¿no? Porque eso es lo que ha permitido a nuestra disciplina a lo largo de los, de los años, pues renovarse eh, permanentemente, no perder nunca el pie con el mundo en el que vivimos, que además en este caso está necesitado. También de, de toda la ayuda que se le pueda prestar desde la universidad y desde todas las disciplinas universitarias, también desde las disciplinas humanísticas. Nada más, muchas gracias a, a vosotros y, como dicen en México, un gusto y que se repita. Allá, a, ahí con vosotros o aquí. Yo sigo nosotros seguimos pendientes de poder hacer el quinto congreso internacional de historia de debate que era para el año 21 será imposible ya y no estoy muy seguro que es, lo sea posible para, para el año 22 porque a lo mejor estamos en condiciones de que asistan eh, colegas de otras universidades españolas europeas pero no estoy tan convencido que puedan existir, por ejemplo, de América Latina fácilmente eh, el año que viene, los profesores a, a congresos en España o en Europa, eh, dado cómo está eh, el ritmo de la vacunación eh, en este momento. Y yo os puedo decir que nosotros, si tenemos que hacer un congreso, sería el quinto, internacional de historia de debate sin América Latina, pues no lo hacemos, porque. Eh, todo lo que hemos logrado hasta ahora es en la interacción entre, eh, eh, entre España como Euro, parte de Europa y, y, y, y las historiografías de los diferentes países eh, latinoamericanos, también con Perú, pero en el caso de Perú estuvo nuestra relación a, hasta hoy muy concentrada en Lima. Y, y creo que me acojo a las palabras de Cesario Benavente. Espero que esta conferencia sirva para que esa relación entre la historia de debate y la Universidad de San Agustín pues, tenga futuro. Es de lo que estamos hablando aquí, de buscar futuro para las cosas buenas. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor. Nuevamente, reiterar agradecimiento, ¿no?